Bueno, la idea de este video es resolver el ejercicio planteado en la clase 7, el ejercicio número 2, que nos pedía crear un programa que permita registrar los valores de la temperatura máxima de cada día de un mes. Para eso hoy vamos a, vamos a necesitar definir un array de 31 posiciones. Cada posición corresponderá a un día de ese mes. El programa va a ser un programa simple que va a tener dos opciones en el menú. Eh, la primera opción va a permitir imprimir índice y valor de, la de cada una de las posiciones del Array y la segunda opción va a permitir al usuario ingresar en alguna de las posiciones del Array la temperatura máxima registrada ese día. Para lo cual nos encontramos ante la necesidad de tener desarrollada nuestra función getNumeroFlotante o getNumeroFloat de nuestra biblioteca UTNH. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 pedían eh, mejorar esa biblioteca, o sea, agregar lo que sería el validar Float y lo que sería el Get Float. Así que vamos a, en esta solución, vamos a arrancar dejando robusta la biblioteca, o sea, cumpliendo lo que sería el ejercicio 3, el ejercicio 4. Y por último, nos va a servir como un caso de uso resolver el ejercicio 2. O sea que a lo largo de este video, más allá que acá abajo en los comentarios van a encontrar los diferentes tags para ir de un lado al otro, eh, la idea es resolver la biblioteca get número, en este caso flotante, agregándole la validación y agregándole el getFloat, basándonos en, en el video anterior donde resolvimos eh, la biblioteca que nos permitía obtener un número entero. Eh, así que vamos a tomar esas funciones y las vamos a mejorar o adaptar para que soporten números flotantes. Eh, y después por último vamos a encarar puntualmente el ejercicio 2 con todo con todo resuelto. O sea, ya una vez que tengamos la biblioteca GetFloat vamos a poder encarar el, el ejercicio 2. Así que bueno, nada, esto es un proyecto desde cero, copié esto aquí, lo tienen para bajar igualmente y traigo la biblioteca UTNC y UTNH como la habíamos dejado en el video anterior. Así que ya tengo desarrollado MyGets, tengo desarrollado el GetInt, tengo el EsNumérica y GetNumero. Vamos a necesitar copiarnos todo esto y adaptarlo, así que el es numérica se transformará en un, eh, una validación de si es un flotante razonable o no y el getInt se transformará en un getFloat, mygets lo puedo seguir dejando tal cual, no necesito, puedo utilizar el mismo ya que eso se encargaba de obtener un, un string, ¿sí? bien, pego las tres, la primera esta que se llamaba getInt, a partir de ahora se va a llamar getFloat Verifica si la cadena ingresada es flotante. Bien, P puntual al espacio de memoria donde se dejará el resultado de la función. 0, ok. Y si se obtiene un número flotante en lugar de un número entero. Y menos 1 si da error. Get flow out. obviamente el espacio que va a necesitar para el resultado va a ser un espacio flotante. Uh, float. vamos a tener igualmente un buffer vamos a preguntar si el puntero que recibimos es distinto de null vamos a utilizar mygets para obtener el string y después vamos a llamar a este es numérica que ya no, no, no va a ser esa validación ya no va a ser solamente si es numérica sino que vamos a preguntar si es flotante flotante bien le vamos a pasar el buffer, si está todo bien lo vamos a poder convertir ya no a, a través de la toy que nos permitía convertir un string a un número entero, sino que lo vamos a convertir utilizando una función muy similar pero que se llama atof, que nos permite convertir un string que ya validamos en un número flotante. Entonces ponemos aquí atof. Y esta función ya la tendríamos adaptada a nuestra necesidad de obtener un número flotante. ¿sí? O sea, fíjense que los cambios fueron menores. Ahora tenemos que transformar el es numérica en es flotante. ¿sí? ¿Sigue recibiendo una cadena de caracteres? Sí, pero en este caso verifica si la cadena ingresada es flotante. Cadena de caracteres a ser analizada, de retorno a 1 si la cadena es flotante y 0 en el caso de que no. Bien, ¿qué cambios vamos a tener que realizar aquí? Bueno, acá tenemos que pensar un poquitito en cómo es una cadena, o sea, en qué es un flotante válido. Así que voy a hacer acá un pequeño, unas, unas pequeñas aclaraciones como para que nos pongamos de acuerdo en qué es y qué no es un flotante válido. O sea, si yo tengo una cadena de caracteres, el, el flotante típico que uno esperaría encontrarse sería algo por este estilo. sí. Ahora, tengo que considerar que hay otras opciones de flotante que, que serían perfectamente válidos, Por ejemplo, que empiece con un, con un más o que empiece con un menos. O inclusive, que directamente empiece con el punto, esto también es un flotante válido, cuando yo se lo pase a, a mi función que convierte una string a flotante, me, me lo puede convertir perfectamente. Esto también es un flotante válido, o sea que empiece con un más, o que empiece con un menos, ¿sí? Entonces, directamente, esto también es un flotante válido, eh, ¿qué otra cosa puede ser un flotante válido?, bueno, obviamente, los que, los que ya aceptábamos como número, este o este, son flotantes válidos. ¿sí? También es un flotante válido algo que termina con un punto. ¿sí? El, la función lo puede convertir lo puede convertir perfectamente, así que no nos genera un problema. Entonces eso también nos haría parecer que puede empezar con un signo, puede terminar con un punto. ¿sí? O sea, todas esas cosas las tenemos que tener a la vista a la hora de pensar en nuestra función... Eh, porque son, son válidos, ¿sí? o sea, todos estos, todas estas cadenas de caracteres las podemos convertir a flotante. Entonces, nuestra función anterior, la que solamente buscaba números enteros, tenía en cuenta lo del más y lo del menos. Recuerden que lo que habíamos hecho aquí era tenerlo en cuenta si la posición era cero, le dábamos continuar, que era como una manera de descartar, o sea, de, de pasar por alto esa primera, esa primera posición. Es, es una de las tantas maneras que hay de hacerlo. O sea, lo que nosotros hacíamos aquí en la función era validar que no sea null, que la cadena... ...tenga algo adentro y después hacíamos un for que iteraba mientras que la posición actual de cadena no sea un contrabarracero. ¿Se acuerdan que el contrabarracero es lo que nos indica que esa cadena terminó? En cada iteración lo que, lo que nosotros arrancábamos presuponiendo era que lo que nos habían pasado era un, un número, en este caso un número flotante... Entonces poníamos un 1 y lo que íbamos a tratar de detectar era la falla, o sea, encontrar algo que esté fuera del rango. Entonces lo que hicimos aquí fue, si estamos en la posición 0, o sea, solamente en la primera posición, estábamos pasando por alto ese análisis. ¿Para qué? Para no detectar a esto como una falla. Ahora, ¿qué pasa también en la posición 0, ¿sí? o sea, si nosotros estamos en la posición 0, o sea, esto puede ser que detecte una falla al encontrar el operador punto. Entonces tendríamos que salvar esa situación. O sea, si nosotros en alguna parte de la cadena, fíjense que el punto a diferencia del más y del menos puede aparecer en cualquier parte de la cadena, ¿sí? o sea, en cualquier parte yo podría encontrar un punto. Voy a tener que preguntar si cadena en la posición i. Es igual igual al operador punto. ¿Sí? O sea, si es igual igual al operador punto, no es una falla. O sea que yo recién voy a detectar una falla aquí. Si se dan la doble situación. O sea que está fuera del rango de entre el 0 y el 9 y que no es el operador punto. En este momento aquí puedo detectar una falla. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El operador punto, sí, o sea, yo lo que podría hacer aquí en este momento es no entrar acá, ¿sí? pero tengo algo más que hacer con el operador punto. Por ejemplo, fíjense que en todos los casos que son válidos, no es válido tener más de un punto, o sea, esto sí sería un error, disculpen, vamos a hacerlo acá, esto es un error. ¿Sí? O sea, tener más de un punto en esta cadena sí es un error independientemente de donde aparezca. O sea que, inevitablemente, voy a tener que generar una variable contador puntos. Inicializándola en cero, voy a tener que contar cuántos puntos aparecen. Solamente un punto es válido. Entonces, lo que voy a hacer es, cada vez que detecto que hay un punto, voy a incrementar en uno el contador. Y en la próxima pasada, lo que me voy a preguntar para entrar en este caso y no dar error, es si en esa posición detecté un punto y si, el, si todavía el contador de puntos es igual, igual a cero. ¿Sí? O sea, quiere decir que todavía no conté ningún punto. Entonces, si entro acá... Es porque estaría contando por primera vez un punto. O sea, el único que puedo tener en toda la cadena. Entonces en ese caso no saldría por error. Ahora, si yo ya conté un punto, encuentro algo que está fuera del rango. El contador de puntos ya vale 1. Entonces no voy a entrar a este if y me voy a ir por este else. O sea que voy a retornar 0 y voy a romper el lazo. ¿sí? Así que ahí estaríamos validando... El caso de que aparezca más de un punto. De esa manera simple ya pudimos adaptar nuestra función. Igualmente ahora en cuanto terminamos de construir esto. Podríamos hacer algunos casos de prueba. Y por último nos faltaría adaptar la que es número. Que ya en vez de obtener un número. Le voy a poner número getNumeroFlotante. ¿sí? Entonces esta función solicita un número al usuario. Y luego... De verificarlo, devuelve el resultado. Vamos a poner acá flotante. Solicito un número flotante. Puntero al espacio de memoria donde se deja el resultado de la función. Está bien. Mensaje a ser mostrado. El mensaje de error. El número máximo a ser aceptado. El número, el mínimo, el máximo. 0 si se obtuvo el número flotante. Y menos uno si no. Fantástico. El resultado ya tenemos que. Cambiarlo, ¿por qué? Porque ahora el número que vamos a obtener como resultado va a ser un número flotante. El máximo y el mínimo también van a ser flotantes. Float y float. ¿Sí? O sea, tengo un máximo, un mínimo, flotante, y el número de resultados al va flotante. Vamos a ver qué tengo que adaptar acá. Esta función básicamente lo que hacía era, mientras que quedaban reintentos, ¿sí? en cada pasada decrementaba en uno la cantidad de reintentos, imprimía un mensaje. Y con la función getInt salía a buscar ese número. O sea, recién después de imprimir el mensaje salía a buscar con esta función getInt ese número. Se lo, se lo pedía al usuario. Dentro de esa función ya nos quedó embebido el comportamiento de la validación. Si se fija en getInt, que ahora en nuestro caso va a ser getFloat, ya la función obtenía el string, verificaba que sea flotante, lo convertía y nos retornaba cero. O sea, si yo estoy acá, entrando acá adentro, ya sé que tengo un flotante. Pero para eso tenemos que dejar de llamar a getInt y pasar a llamar a nuestra función getFloat. ¿sí? Le voy a pasar un buffer que ya dejaría de ser un bufferInt y tendría que pasar a ser un, un bufferFloat. Vamos a cambiar aquí el tipo. ¿Sí? Entonces, ahora tengo un getFloat, le paso el buffer correcto. Y ahora voy a preguntar si ese buffer, o sea, eso que quedó cargado con el flotante, lo que me resta verificar es que esté dentro del rango que el usuario me haya establecido. ¿sí? O sea, el mínimo y el máximo que me hayan pasado como parámetro. Para lo cual, verifico si es mayor o igual al mínimo y menor o igual al máximo. Si estoy en ese caso... Ahora estoy en condiciones de devolver el resultado. Entonces, a través del operador de indirección, copio el buffer float en resultado. A retorno lo pongo en cero y rompo la iteración. Si esta validación no se daría, yo voy a terminar imprimiendo, sí. o sea si esta validación no se da yo voy a terminar imprimiendo el mensaje de error y volviendo a repetir en el caso de que queden reintentos, lo mismo que pasa si yo no entro a este if, o sea si yo no entro a este if voy a imprimir el mensaje de error y en el caso de que queden reintentos voy a reintentar así que bueno, aquí ya nos quedaron las, las funciones modificadas para soportar flotante ahora qué tenemos que hacer bueno, tenemos que en UTNH colocar la firma de nuestra nueva función get número flotante, esto cambiaba porque utilizaba flotante aquí y utilizaba un flotante aquí, y aquí vamos a ver que ya hemos puesto. Bien, Get número flotante devuelve un entero, está fantástico. Y ahora en UTNC tenemos que, como son estáticas, quiere decir son funciones que son privadas a este archivo. ¿sí? Opa. Vamos a copiarlas aquí, tenemos que colocar las firmas o prototipos en, en la cabecera de este archivo. sí. Fantástico. Bien, creo que ahí estaríamos en condiciones de poder hacer algunas pruebas para verificar qué es lo que nos está devolviendo esta, esta función. ¿sí? Vamos a venir aquí. Hasta ahora esto está 0 kilómetros, tal cual lo dejó el wizard. Entonces ahora vamos a incluir nuestra biblioteca utn.h y ahí estaríamos en condiciones de probar esto. Acuérdense que no esperen llegar hasta acá para compilar el proyecto. ¿sí? Lo hago así para, para hacer un poco más corto el, el video, pero ustedes traten de ir construyendo paso a paso e ir compilando para ir encontrando, encontrando los errores. ¿sí? No, no llegar hasta este momento y que el proyecto esté lleno de errores. Bien, hasta ahí compilamos, no tenemos ningún error. Entonces lo que yo les propongo hacer es lo siguiente. Vamos a hacer unos printf para ver qué nos va devolviendo acuérdense que la función nos devuelve 1 o 0 si puede validar, o sea que yo tranquilamente me podría fabricar un, un caso de prueba de esta manera voy a anotar acá lo que la función me devuelve ¿sí? respuesta acá voy a dejar lo que, la, lo que la función devuelve vamos a ponerle un salto de línea porque vamos a hacer unas cuantas de estas contra barra n y acá voy a directamente llamar a la función, nuestra función Acuérdense que tenemos ahora nuestro get, disculpen, utn-bajo, ahí está, get, número flotante. La función, qué quiere que le pase? ¿Qué quiere que le pasemos? Quiere que nosotros le pasemos un mensaje, un mensaje de error, nos va a devolver... Eh, le, le tenemos que pasar un mínimo, un máximo y una cantidad de reintentos. Y nos va a devolver en la variable resultado lo que el usuario ingresó. ¿Sí? Así que vamos a hacer distinto. Vamos a obtener esto aquí arriba. Y vamos a generarnos una variable. Ahí. Vamos a generarnos aquí una variable int. Respuesta. Así. No. y una variable float resultado así queda un poquito más claro lo que estamos haciendo bien entonces en respuesta nosotros vamos a poner lo que nos devuelva nuestra función utn-get número flotante sí o sea aquí nosotros vamos a poner lo que nos devuelve nuestra función nuestra función quiere que le pasemos la edad dirección de memoria de donde queremos que nos deje el resultado. Resultado. Quiere que le demos un mensaje. Aquí no vamos a ser muy creativos. Vamos a poner número. ¿sí? Vamos a poner un salto de línea. Y aquí quiere que le demos un error. Error. También le vamos a poner un salto de línea a ese error. Por último, necesitamos pasar un máximo, un mínimo y una cantidad de reintentos. Entonces, menos, no sé, 1,5 le vamos a poner como mínimo y como máximo 1,8. ¿Sí? Se lo separo, no es que haga falta, pero para que quede más claro. Y cantidad de reintentos le vamos a dar dos reintentos. Entonces... Vamos a hacer una aplicación que todo el tiempo se quede pidiendo números y mostrándonos tanto el número que consiguió como la respuesta de la función. Así podemos ver no solo que funciona, sino que nos vaya devolviendo si obtuvo o no obtuvo el número. Así que voy a hacer acá un printf printf de el resultado y la respuesta. Entonces voy a imprimir resultado. El resultado es un por porciento F, ¿sí? lo voy a imprimir con dos decimales, así que voy a poner acá punto 2 y la respuesta es un porciento D, ¿sí? o sea nos va a devolver 1 o 0 en función, disculpen, nos va a devolver menos 1 para indicarnos que salió mal y 0 para indicarnos que, que salió bien. ¿sí? Entonces voy a imprimir esas dos cosas, primero resultado y después respuesta respuesta fantástico, ahí tenemos las dos cosas entonces voy a hacer un programa que haga esto eternamente así que un eternamente sería un while 1 así podemos probar todo lo que se nos ocurre y no le tenemos que estar dando play un montonazo de veces bien, vamos a compilar esto ok, me dice que lo guarde lo guardo y ahora le voy a dar play me pide un número bueno, vamos a ingresar el número 1. Me dice, el resultado es 1, fantástico, y la respuesta es 0. Quiere decir que salió bien. Fíjense que acá abajo nos quedó el rango, ¿no? Entonces yo ahora, primero vamos a probar dentro del rango, pero las diferentes variantes. O sea, menos 1. Me dice que la respuesta está bien. Voy a poner menos 1.2. Me dice que la respuesta está bien. Vamos a salirnos del rango, pero manteniendo correctamente el formato de float. Menos 2,2. Bueno, me da error y me deja ingresarlo de nuevo, menos 2,2, me da error, me deja ingresarlo de nuevo, aquí estaría agotando el, el último reintento. ¿sí? Entonces ahí me dicen que mi resultado es 1,2, que es lo que quedó cargado en la pasada anterior, fíjense que no fue modificado por la función, como no lo obtuvo no fue modificado, y que la respuesta... Fue menos uno, ¿sí? Bueno, ahora podríamos probar qué pasa si empezamos a, a ingresar cosas que están fuera de formato. Por ejemplo, qué pasa si ponemos varios puntos. 1,1,1, ¿sí? me da error, fantástico. ¿Qué pasa si pongo en cualquier lado un símbolo de menos? También me da error. El símbolo más, también me da error. ¿sí? Fíjense que ahí de nuevo la función me, me dio como respuesta. Eh, ¿Qué otra cosa podemos probar? Bueno, podemos empezar probando poniendo un número, .33. Ahí me dice que el resultado está bien, fíjese que lo convierte. 22 punto. me da error. Eh, 22 punto me da error. Bien, 22.2, me da error. Pero me da error, ¿por qué? No porque esté mal el formato, sino me da error porque me salí del rango. ¿sí? Fíjense que le pusimos como rango 1.8. Así que voy a cargar 1.8. Y eso me da bien como resultado. Fíjense que lo, pu lo pudo convertir. Eh, bueno, creo que más o menos ahí hemos probado las, las diferentes variantes. Y podríamos creer que esta función eh, está validando correctamente. Entonces, ahora sí nos podemos abocar en nuestro programa. Hasta acá resolvimos lo que sería el ejercicio 3 y el ejercicio 4. ¿sí? O sea, ya tenemos robusta nuestra biblioteca de getNumeroFlotante. Ahora, ¿qué nos pedía? Esto nos pedía que creemos un programa que permita registrar el valor de la temperatura máxima de cada día de un mes. O sea, que yo voy a estar. Voy a necesitar, ¿sí? Por ahora. Eh, vamos a transformar esto en Array Temperaturas. Bien. Me está diciendo que considere cargar un array con. De 31 posiciones para las diferentes temperaturas, de o sea, los diferentes días que un mes puede tener. Cada posición corresponde a un día del mes y tenemos que hacer un programa que tenga un menú. Bien, con dos opciones. Ya que tengo que hacer un programa que tenga un menú con dos opciones, yo les recomendaría arrancar por ahí. ¿sí? Ya tienen también, si buscan, se los dejamos acá abajo en la descripción, pero tienen un... Una, un videito donde vemos el, el paso a paso de cómo desarrollar un menú. Está bien. Eh, pero bueno, ahora se lo dejo se lo dejo ahí abajo en la descripción para, para que puedan hacer, puedan hacer clic. Bien, ¿qué hacíamos para desarrollar un menú? Bueno, armábamos... Podríamos armar eh, un, un while infinito y romper o... Vamos a hacerlo de otra manera un poco más elegante. Podemos hacer un do while y preguntar aquí por la opción que el usuario eligió. Mientras que esa opción sea distinto de 3, que va a ser nuestra opción de salir, vamos a continuar iterando y mostrándole el menú. ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nos vamos a generar aquí, esa respuesta seguro la vamos a necesitar, así que me va a generar una int. Opción para utilizar con el menú. ¿Qué es lo que voy a hacer en cada pasada? Primero vamos a construir el menú. Bueno, voy a mostrarle el menú al usuario de tres opciones. Y aparte quiero obtener un número entero. Que es esa opción. Es, esa, es eso que el usuario me devuelve. Entonces, vamos a hacer así. En respuesta, vamos a asignar lo que nos devuelve la función. UTN-getNumero. ¿Sí? ¿Qué le vamos a dar como primer parámetro? La dirección de memoria de opción. Opción. Como segundo parámetro, aquí quiere el mensaje. Entonces, ¿el mensaje qué sería? Bueno, el mensaje serían nuestras dos opciones. O sea, pulse, no sé, uno para ingresar temperatura, o uno para imprimir, dos, eh, cargar temperatura. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a poner acá un, un salto de línea y voy a decir, 1. Eh, imprimir imprimir array voy a poner otro salto de línea ahí, ahí está control barra n opción 2 cargar temperatura y opción 3 salir ¿Sí? Estas serían nuestras tres alternativas. Le tenemos que dar un mensaje de error en caso que el usuario no me ingrese ni uno, ni dos, ni tres. Eh, vamos a poner aquí un salto de línea. Y vamos a cargar opción inválida. Y aquí le voy a avisar que es de la 1 a la 3. ¿Sí? Perfecto. Entonces tengo que pasarle ahora un mínimo, un máximo. Bueno, el número más chico que voy a aceptar es 1, el número más grande que voy a aceptar es 3 y le voy a dar un reintento aparte de, de, de, de la opción original. ¿sí? Perfecto. Tengo una respuesta. ¿Cómo tendría que ser? Primero tengo que ver que si esa respuesta fue razonable, puedo seguir avanzando. O sea, recién si, era, si lo que me dio como respuesta es razonable, yo puedo... Analizar qué opción es la que el usuario quiere. Entonces voy a preguntarme si respuesta es igual igual a cero. ¿sí? Si respuesta es igual igual a cero, recién aquí voy a analizar el switch. Acuérdense que esto es lo mismo que escribir no respuesta, ¿sí? que quedaría como un poquitito más elegante. Porque como esto, si yo tengo que entrar al if me va a devolver un 0, yo puedo negarlo. ¿Sí? Entonces voy a obtener un 1, si niego el 0 obtengo un 1 y si obtengo un 1 es verdadero y si es verdadero entro al if. Eso quedaría un poquitito más elegante, pero el que quiere todavía lo puedo hacer de la, de la otra manera. Estoy aquí adentro, ¿qué quiere decir? Que está todo perfecto, o sea que obtuve una respuesta del usuario que es 1, 2 o 3. Entonces puedo construir mi switch, que va a analizar? Opción. ¿Cómo era el switch? Bueno, básicamente el switch eran casos. sí, O sea, yo tenía que hacer diferentes casos. Voy a tener que hacer el caso 1. Y hacer un break. El caso 2. Y hacer un break. Y el caso 3 ya no tiene sentido hacerlo. Porque cuando el usuario cargue 3 y aquí se analice... ¿Sí? No va a volver a iterar. Con lo cual, nuestra aplicación ya, ya terminaría. Ahí me habíamos olvidado el, el punto y coma. Bien. Voy a meter esto aquí para adentro. Solo para que quede un poquitito más claro. Bien. ¿Qué tenemos que hacer en el caso 1? Bueno, en el caso 1 tenemos que hacer una de las acciones. Que es imprimir el array. Y en el caso 2 tenemos que. Cargar los números. Como esas dos, esas dos cosas todavía no, no pensamos ni cómo resolverlas. Yo quiero ver si quedó funcionando esta mecánica. La de tener un menú. Entonces, ¿qué les aconsejo hacer? Que cuando construyan un menú. se hagan un, Metan adentro dos printf. sí Y acá pongan opción 1. O oh, si ya saben que acá va a ir imprimir array. Ponen esto, entonces ya saben que están entrando ahí y esto les permite probar el menú y quedarse tranquilos, sobre todo a esta altura. ¿sí? Y en el caso 2 haríamos algo parecido, pero en este teníamos que cargar temperatura. De esta manera pueden compilar el código y verificar que todo esté funcionando. Me dice que array de temperatura es una variable que declaré y no utilicé. Está, está fantástico. Lo estoy haciendo por ahora a propósito. Le damos correr. Me muestra las tres opciones del menú. Entonces si cargo 1 me dice imprimir array. Si cargo 2 me dice cargar temperatura. Y si le doy 3 sale por error. ¿Sí? Vamos a probar de nuevo. Le doy play y cargo 4. Y me dice opción inválida de 1 a 3. ¿Sí? Cargo 4, opción inválida de 1 a 3. Fantástico. 3, salir. Bien, estoy aquí entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos podríamos construir una función que imprima el array. ¿sí? Si nosotros ya tenemos este array cargado con temperaturas, podríamos hacernos una función que nos imprima el array. Algo que no está pedido, pero podría estar, podría ser interesante también, y podríamos empezar por ahí, es haciéndonos, hacernos una función eh, que le dé un valor inicial al array. ¿Sí? ¿Sí? A pesar, o sea, ¿qué es eso que se va a imprimir cuando el usuario todavía no haya ingresado temperaturas? ¿Sí? Podemos cargar una temperatura eh, difícil, o sea, una, una temperatura que, que no, no va a existir en nuestra aplicación, y saber que eso, si está cargado con ese valor, es algo que es, es una posición que todavía el usuario no nos dio temperatura e inclusive podríamos decidir si después queremos o no queremos mostrarla. Pero bueno, para practicar vamos a cargar una temperatura menos 1000 grados ¿sí? en todas las posiciones del array. Así vemos después cómo funciona nuestra, nuestra función de imprimir. ¿Qué tendría que hacer una función? Que imprime, una, que imprime un array. Bueno, esa función tendría que recibir dos parámetros. Obviamente va a devolver un entero como todas nuestras funciones. Para indicar si salió bien o salió mal. Vamos a, a ya acostumbrarnos a traernos la documentación de cualquier función. Para no tener que acordarnos lo de memoria. Pero vamos a arrancar siempre describiendo una función. Entonces, ¿qué sería lo que hace esta? esta? bueno Inicializa un array de... Flotantes. ¿Qué va a recibir? Bueno, el puntero al array. El puntero al array. Y vamos a pasarle el parámetro longitud. Que va a definir. El tamaño del array. Y vamos a pasarle un parámetro más. Que va a ser el valor inicial que queremos darle. Así ya no nos queda ajustada este ejercicio. Sino que la podemos usar para inicializar cualquier array de float. ¿Sí? Valor inicial. Y acá ponemos es el valor a ser cargado en todas las posiciones del array. Ese es el valor que le voy a dar. Si quiero le doy menos 50 más 1.300. Lo, lo que a mí, a mí se me ocurra sería un valor inicial. si quiero, lo quiero iniciar, hizo todo en 0. Lo que pasa es que en este caso justo 0 es una, es una temperatura que puede ser una temperatura válida. Así que bueno, es una función que le vamos a pasar eso. Va a retornar 0 en el caso de éxito. Y menos 1 en el caso de error. Sí. Bien. Eh, vamos a llamarla init array flotant t y dijimos que va a recibir un puntero a un array de float o sea float asterisco p array una cantidad una longitud que tiene ese array entonces eso es un entero longitud y por último vamos a recibir un valor inicial que como es un array de float valor Inicial va a ser un flotante. Perfecto. Estoy en esta Estoy en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como todas nuestras funciones, podemos validar que estos dos parámetros sean razonables, ¿sí? ¿Por qué? Porque la, el p array tiene que ser distinto del null y longitud tiene que ser mayor a cero. ¿sí? Si no, no tiene sentido el llamado a esta función. Acuérdense que acá podemos seguir con este truco de generar una variable respuesta. Cargarle un valor inválido. Y en el caso que esté todo bien, le cargaríamos un valor válido. Return respuesta. Fantástico. Entonces, ahora, ¿qué podemos validar? If p array es distinto de null... Y si longitud es mayor o igual a cero. ¿sí? Eh, mayor a cero, tampoco tiene sentido que nos digan que la longitud es cero. Bien, si estoy en esta condición, bueno, ya sé que voy a poder hacerlo. Así que en este caso, respuesta lo cargo en cero para que salga bien. ¿Qué tengo que hacer entonces? Recorrer el array. Para lo cual voy a necesitar una variable que me, me permita ir eh, pasando por las diferentes posiciones del array. Una variable de índice, la vamos a llamar y. Y aquí lo que voy a hacer es un for que me permita recorrer el array desde el índice 0. Mientras que el índice sea menor a la longitud. longitud. Y en cada pasada voy a incrementar el índice en una posición. Fantástico. Estoy acá. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en cada posición del array... En cada índice, en 0, en 1, en 2, en 3, hasta donde me deje ir longitud, voy a cargar valor inicial. Fantástico, listo, ahí nos quedó inicializado el array. Fíjese que con esta función es casi lo mismo que la que nos permitiría imprimir. Así que la vamos a copiar, pegar y en vez de inicializar un array de flotantes vamos a poner acá que imprime. Un array de flotantes que va a recibir el puntero, la longitud y obviamente aquí valor inicial perdió completamente sentido. Eso no se recibe. Así que esto desaparece. Pero la, es, es, es todo muy parecido, solo que lo que cambia es la acción. que es lo que tengo que hacer en este momento? O sea, recorro todas las posiciones del array, pero ya no para inicializarlo, sino para imprimir. Hago un printf. Y aquí me decían que tengo que imprimir el valor del índice ¿sí? y el contenido en esa posición. O sea, vamos a poner así. Vamos a, Primero empezamos con un salto de línea. otra barra n. En el índice. Y aquí voy a poner. Por ciento D. Tiene el valor. por ciento f. Y acá lo vamos a poner también con punto 2. ¿sí? Para que para que nos quede más acomodados. Entonces. El índice 4 tiene el valor 33. ¿Sí? Eso es más o menos lo que espero con esto. Entonces, ¿quién es el índice i? cuál es el valor? Bueno, en p array subíndice i. ahí tengo el valor. Bien, entonces de esta manera ya me hice una función que imprime. Me la voy a copiar para llevármelo allá a la definición. Las estoy copiando nada más, por eso las puse ahí las dos juntas. Ok, y las pongo acá arriba. Me faltan los dos puntos y coma. Y esto ya lo puedo probar, ¿sí? O sea, ya puedo llamar a estas dos funciones. La que inicializa la array. Es algo que voy a hacer acá, acá en este momento, ¿sí? O sea, yo voy a llamar a la función que inicializa la array antes de meterme a trabajar acá en el menú. O sea, antes de, de empezar a interactuar con el usuario. Entonces, vamos a llamarla. En este caso no voy a atender lo que la función... Eh, me devuelve, ah, acá me olvidé de cambiar el nombre, copiamos, pegamos y me olvidé de cambiar el nombre, imprime, entonces voy a llamar a init array de flotante. Oh, si queremos prestar atención a lo que devuelve, ahora lo metemos adentro de un if, le voy a pasar el array de temperaturas y le voy a decir que le cargue como valor inicial menos 1000 ¿Sí? ok esto inicializa el array qué voy a hacer acá voy a preguntar si esta función me devolvió cero o sea que salió bien voy a poner acá un mensaje de initok okay. printf este es solamente un mensaje de debug para nosotros para saber que pudimos inicializar correctamente el array bien entonces acá ya podemos llamar a nuestro, ah, acuérdense que acá hay un parámetro más que tiene esta función que es el, la cantidad de días, o sea es, es este número, ya cuando este número estamos por tentarnos y empezar a copiarlo y a pegarlo por todo el código, yo les aconsejo hacerse un define ¿sí? entonces ya nos queda en un solo lugar define días 31 y esto queda más elegante en el momento que lo empiezo a poner por todos lados como por ejemplo acá ¿Sí? queda más comprensible que es ese parámetro que estoy pasando fantástico entonces ahí teníamos init fíjense que es muy parecida a lo que tendríamos que hacer acá en el imprimir en vez de llamar init le pusimos imprime Sí, ok. Sí, le hemos puesto imprime array de flotantes. O sea que la primera opción ya nos quedaría terminada. Vamos a probarla. Nos podemos haber mandado alguna macana. Sí, alguna macana nos mandamos. Bien. Nos dice que esto está mal. Eh, ¿Por qué? Porque yo las modificé al revés. Esta es la que se llama. Imprime. Y esta de abajo es la que se llama init. ¿sí? Es init la que recibe tres parámetros. Y imprime es la que recibe dos parámetros. Vamos a volver a compilar. Creo que salió todo bien y se fue rápido. Sí, me dijo que no tenía nada para hacer. Ok, le doy play. Me dice que el init fue ok. Y si lo imprimo, que sería la opción 1. Bien, ahí veo que está todo inicializado en menos 1000. ¿sí? Entonces ahora de nuevo tengo acá las, las tres opciones. Si pulso 3 salgo. Ok, entonces ya pude inicializar el array, ya pude imprimirlo. Ahora me faltaría darle alguna, alguna forma al usuario ¿sí? para que pueda cargar una temperatura. El cargar una temperatura va a tener dos cosas. Va a tener, por un lado, poder pedirle eh, qué posición, eh, en qué posición desea cargar la temperatura. Y después cargarla. ¿sí? Entonces, también, yo me podría hacer una función, para no, para no meter mucho código acá adentro. Que se llame, no sé, cargar tem temperatura. hoy voy, tem Bien. ¿Qué necesitaría para cargar la temperatura? La función a la que yo voy a estar llamando. Bueno, estos mismos parámetros. O sea, que yo le dé el array donde quiero cargar esa temperatura y que, que le, le indique la cantidad máxima de elementos que tiene. Con eso voy a poder validar si el usuario me está pasando eh, o no una cantidad razonable un, un índice razonable ¿sí? si, si mi array tiene 31 posiciones y el, el usuario me dice, no quiero cargar la temperatura de la posición 34 bueno, le voy a tener que decir que no entonces, fíjense que acá nos faltaría un último detalle que sería analizar qué es lo que estas funciones devuelven en el caso de que quisiésemos poner algún mensaje por ahora lo, lo voy a dejar así entonces, nos fabricamos un cargar temperatura podemos arrancar llevándonos esto por acá bien Ok, fantástico. Eh, carga una temperatura. Temperatura en el array. Recibo el puntero, el tamaño y aviso si está todo bien o si está todo mal. Con lo cual parte de esto también me serviría. ¿Sí? No esta acción, pero sí esto que se hizo hasta acá. O sea, poder validar y si una vez que pude validar en respuesta... Puedo poner un cero. Este ya no imprime. Sino que a esta función. Sería esta. La que le pusimos cargar temperatura. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que pedirle al usuario. Como primera instancia. Que nos indique en qué posición del array. Quiere cargar esa temperatura. Ya tenemos utn-bajo, o sea el índice del array es un entero, entonces tenemos la función que nos permite obtener un número entero. Así que le podemos preguntar utilizando esta función la temperatura, ¿sí? el, el índice, que o sea lo que para él sería el día que quiere modificar de, de nuestro array. Entonces vamos a pasarle una variable que se llame día, ahora la, ahora la creamos y un mensaje... Que le podemos poner acá, no sé, por ejemplo, vamos a poner un salto de línea. ¿Qué día quiere modificar? Entonces, este sería el mensaje. Acá le vamos a poner un mensaje de error. Día inválido. Y le vamos a decir que nuestro rango es de 1 a 31. Acá okay, me olvidé de poner el contra barra n y allá también. Vamos a ponerlo los lugar del contra barra n. Perfecto. Le vamos a decir que, bueno, acuérdense que en nuestra función le podemos pasar mínimo, máximo y reintentos. Vamos a decirle que nuestro mínimo es 1, que nuestro máximo es 31. Y que en caso de error le queremos dar 2 reintentos. Y en esta función nosotros ya confiamos. Así que no deberíamos tener eh, problemas. Esto, no sé por qué aquí le pusimos respuesta cuando en realidad era retorno lo que siempre utilizamos para hacer esto así que vamos a corregirlo para que no nos quede mal el video pues justamente ahora estaba pensando en utilizar la variable de respuesta para otra cosa así que vamos a dejar esto corregido un tema semántico nada más pero para que para que nos venga quedando consistente con, con el resto de los, de los vídeos ¿no? quizás lo heredamos de, de, de otro lado ok bien entonces, ahora sí voy a utilizar la variable respuesta. Y aquí voy a guardar lo que me devuelve mi función. Obviamente este paso lo puedo omitir y directamente meter la función dentro del if. Pero bueno, por ahora para que, se, para que se vaya viendo cómo esto funciona es un poquitito más claro. ¿Qué va a pasar? En algún momento mi respuesta va a estar bien. O sea, voy a tener un rango que está entre 1 y 31. Ahora, ese número que el usuario me acaba de ingresar entre 1 y 31... No tiene directa relación con mi índice. Acuérdense que yo empiezo, tengo un índice que empieza desde la posición 0. Entonces acá tenemos dos formas de solucionar esto. La forma cavernícola sería, bueno, profe, ¿por qué no declaramos un array de 32 posiciones? ¿Sí? Entonces podemos ir desde el índice 1 hasta la posición, hasta el índice 31. Bueno, esa sería la forma cavernícola de resolver el problema. Una forma un poco más elegante es decir, bueno, está bien, yo entiendo que para el usuario el primer día es el día número 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Como ajusto eso a la realidad de mi array. Para mí, el primer día está en la posición 0. Entonces, a lo que el usuario me ingresa, yo le voy a restar 1. Y ahí ya tengo la posición correcta. ¿sí? Entonces, yo voy a preguntar si respuesta es igual o igual a 0. O, acuérdense, a esta altura ya podemos empezar a negar respuesta. ¿sí? Si es igual o igual a 0, lo que yo voy a estar haciendo es que estoy en condiciones de ahora pedirle la temperatura, ¿sí? Entonces, así como me voy a generar aquí una variable que se llama día, que me tengo que acordar que la tengo que ajustar, le voy a tener que restar uno para, para guardar en el array, puedo generarme la variable que se llama temperatura. Entonces, me va a generar una variable flotante que se llama temperatura. Fantástico, y acá que voy a hacer? Bueno, le voy a pedir al usuario la temperatura y nuevamente voy a hacer esta mecánica de verificar la respuesta. Entonces, sigo utilizando la misma variable, no me genera ningún problema. Entonces, voy a hacer utn-get número flotante, ampersand, temperatura, y ahora le tengo que decir que me indique la temperatura. Bien, ahí me va a indicar la temperatura al usuario. Acá voy a poner error fuera de rango. Y aquí tendría que inventar un rango razonable de temperatura que voy a poner, no sé, menos 50. Eh, y en positivo le vamos a poner, yo qué sé, 70. Cantidad de reintentos le vamos a dar 2. Ya esta función sabemos que camina bien. Así que no la vamos a estar probando. Bien. Ahí ya le di el rango. Le di el mensaje. Le di el mensaje de error. Y ahora voy a volver a analizar respuesta. O sea. De nuevo me voy a preguntar si respuesta está bien. ¿Sí? Si respuesta está bien. Fantástico. Estoy en condiciones de cargar la temperatura. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? En la posición del array. sí Día ajustada, menos 1. Lo que voy a cargar es lo que el usuario ingresó en temperatura. Y ahí estamos, ¿sí? Vamos a probarlo, a ver si no nos mandamos alguna macana. Y vamos a llamarla, ¿no? Cargar temperatura. O ya la estábamos llamando. A ver, vamos a volver acá arriba. Ah, ya la estábamos llamando. Perfecto. Bien. Fíjense que acá hay una macana que yo me mandé. Que lo que podríamos hacer es solucionarlo. O sea, yo podría, más allá de que sé que estoy hablando de días y yo que sé. El límite superior yo lo tendría que verificar en realidad con longitud. ¿sí? Más que con un 31 escrito. Entonces ahí me aseguro que ni por casualidad, por si en algún momento ese array se chica, se agranda, no sé qué. Ni por casualidad me puedo pasar de la longitud del array. Como acá ya voy a estar escribiendo directamente, ¿sí? lo puedo validar ahí. O, si no, ya tendría que incorporar otra validación acá, como para estar seguro de que con esto no estoy haciendo una macana, de que no estoy escribiendo en una posición inválida. Pero bueno, de esa manera creo que ya lo podemos ajustar. Así que bueno, vamos a compilar. Bien, declaración implícita, warning. ¿Qué quiere decir? Que bueno, no tengo el prototipo de esta función allá arriba. Entonces vamos a solucionarlo. Acuérdense que hay que tener el código libre de warning. Libre de errores. Bien. Vamos a llevarlo de arriba. Y ahora le podemos dar a compilar. Fantástico. No hay errores. Perfecto. Bien. Inicializó la array. Si yo acá lo imprimo, la array va a estar todo vacío. Vamos a modificar alguna posición. Entonces vamos a cargar una temperatura. ¿Qué día quiere modificar? Y yo voy a modificar el día 30. ¿Qué temperatura? 11. Vamos a cargar otra temperatura. ¿Qué día quiere modificar? El día 29. ¿Vamos a cargar otra temperatura? Sí. Menos 44. Imprimo el array. Y entonces veo que... No me acuerdo que cambié. Vamos a buscar. Cargué el día 30 y el día 29. Entonces, vamos a verlo reflejado en el índice 29. sí, Y en el índice 28. Este sería el día 29 y este sería el día 30. ¿Se entiende? O sea, yo estoy haciendo un ajuste que si quiero lo podría mostrar también en la función de imprimir. Yo acá podría mostrar índice y acá podría imprimir una cosa más que sería el día. ¿sí? O sea, para mí el día siempre es uno más que el índice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, y más uno... Y ahí podría quedar un poquito más elegante nuestra función de imprimir para que tenga un poquito más que ver con este problema. Si yo veo que imprimo el array, o sea, el día 18 yo lo tengo guardado en el índice 17. Entonces, si yo cargo la temperatura y me dice, ¿qué día quiere modificar? El día 18, indique la temperatura, 100. Vamos a ponerle otra cosa para que se note más. 999. Error, temperatura, rango. Tienen razón. Vamos a ponerle 50. Cargar la temperatura, ya está. Vamos a imprimir. Entonces, ahora podemos ver que nosotros habíamos pedido modificar el día 18. El día 18 cargamos valor 50. Y eso fue a parar en la posición 17 de del array. ¿sí? Por ese ajuste que yo estoy haciendo. Así que bueno, ahí más o menos estaríamos como para salir. ¿Qué podríamos, como para dejar esto súper elegante? Bueno, para dejar esto súper elegante, podríamos no tener las funciones en el main. ¿sí? Y pasar a tener... El, las funciones en una biblioteca donde tenemos las cosas que tienen que ver con esta aplicación que estamos, que estamos resolviendo. ese sería un pasito más eh, que, que podríamos llegar a darle. ¿sí? O sea, generar un archivo más donde en ese archivo eh, pondríamos la lógica de esa aplicación. Vamos a hacerlo solamente para repasar un poquitito cómo se genera una, una biblioteca. Sería, yo estaría haciendo un nuevo source file. ¿Sí? No sé, lógica le vamos a poner, punto C, vamos a generarnos un punto H, un archivo de cabecera, nuevo, eh, header file, lógica, punto H. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Llevarnos de nuestro, perdón, de nuestra... De nuestro main nos llevaríamos las tres funciones que desarrollamos. Las estaríamos poniendo en lógica.h y nos estaríamos llevando los tres desarrollos de las funciones a nuestro archivo lógica.c. Nos restaría incluir nuestra biblioteca de lógica. Uy. Bien, guardamos todo, compilamos, Uf. Eh, bien, nos está diciendo básicamente que nuestra biblioteca de lógica es la que está usando a esta, a esta biblioteca y no la conoce, ¿sí? o sea, lógica por todos lados está usando a get, get, get, y dice, che, no tengo ni idea quién es get, entonces lo que nos tenemos que hacer es llevarnos los include, típicos a nuestra biblioteca de lógica le damos guardar le damos ahora compilar vemos que nos quedamos sin warning, sin errores lo corremos y ahí tenemos nuestra aplicación imprimir array que está todo vacío cargar la temperatura del día 10 temperatura 10 y ahí voy a imprimir el array, ¿sí? entonces veo que ahí en el día 10 se cargó como valor de temperatura 10 por último, siempre hay que hacerlo, repasamos el enunciado y vemos qué nos pedía, a ver si no nos olvidamos nada. Crear un programa que permita registrar el valor de temperatura máxima de cada día de un mes. Fantástico. Definir un array de flows de 31 posiciones. Fantástico. Cada posición corresponderá a un día del mes. Hacer un programa con un menú de dos opciones. Imprimir array, cargar array. Al elegir la opción 1 se imprimirá el índice y el valor de cada posición. No solo lo cumplimos, sino que lo mejoramos. También vamos a indicar qué día. Y en la opción 2, se le pide al usuario que ingrese un número de día y luego que ingrese un valor de temperatura. Almacenar el valor del índice correspondiente, ambas opciones deben volver al menú principal. Fantástico. Cumplimos con absolutamente todo. Así que ya ahora, inclusive con el proyecto acomodado, podríamos dar por cerrada esta, esta aplicación. Eh, les dejamos ahí para que, para que puedan bajarla. Eh, resuelta. Y siempre lo que yo les recomiendo es que Traten de ver el video las veces que haga falta y empiecen a encarar eh, la solución. En el caso de que no lo van logrando, van chequeando contra el resuelto y después vuelvan a tratar de pasar por la experiencia de empezar desde cero... Y lograr ustedes desde cero hacer la aplicación. ¿sí? No importa cuántas veces les lleve eso. Hagan 10 veces, 5 veces, 8 veces. Eh, no importa la cantidad de intentos. La cosa es que en algún momento después de ver el video un par de veces. De ver un par de veces el ejercicio resuelto en código. Ustedes lo puedan elaborar desde cero. Así que bueno, listo. Hasta acá fue el ejercicio 2, 3 y 4 de la clase 7.